Bueno, y vamos al tema central. Un infante de tres años, entre los 32 menores intoxicados por alcohol durante festividades de Año Nuevo, según informó el COE. Me imagino que se encontró por ahí con una botella, porque como que no hay mucha explicación, ¿verdad? 32 menores de edad resultaron con intoxicación alcohólica en el marco de las festividades de fin de año. Esta información fue ofrecida en una rueda de prensa realizada por el Centro de Operaciones de Emergencia COE. Las edades de los menores oscilan entre los 17 y 3 años de edad. Oiga eso, 3 años de edad. Este último nos lleva a cuestionar el rol de los padres o tutores del infante y en qué escenario se propicia una intoxicación de un menor de tan solo 3 años de edad. Como que no tiene mucha explicación, ¿verdad?, ¿Eh? Sí, tiene implicación. Un menor, bueno, se toparía con una botella por ahí, se le embicaría. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Ajá, Dios. Mira, en el primer mes, en el primer día de este mes, de acuerdo a UNICE, aquí nacieron 544, 564 infantes. Y tú sabes que la parturienta, la primera que dieron a luz eran adolescentes. ¿Cuántas haitianas habían? Porque no, no. eso es un, un asunto eh, que nos suma a, nosotros. a, a, a eh, También se registró en Haití 700 y pico de nacimiento. Hay una diferencia de 180 y algo. Si mal no recuerdo, entre ambos países. Eh, Haití más que nosotros. No, eso me refiero no. que hay muchas adolescentes ah, okay, de, okay. Eh, sí, menores sí, que sí. nacen. Pero, ¿qué quiere decir con eso? Eh, adolescentes teniendo bebé eso es simplemente niños una, bomba, teniendo niños. una bomba de tiempo niños sí. niños teniendo niños eh, hay ahí no ni siquiera hay un sentido total de responsabilidad y lo que se ve en este informe es lo que se ha lo que se ha vivido todos los años muchos menores intoxicados por por eh, ingerir alcohol porque se le da rienda suelta y incluso madre con, con los niños cargados bebiendo cerveza, esa foto corren por donde quiera, cada rato y hasta fumando juca con los niños Y algunas que le dan su trago de la cerveza. Le dan, Y le dan su trago también sí. Y ahí empieza, porque sí. hay una falta de responsabilidad Es que no hay una conciencia plena de lo que es tener eh, eh, un hijo y educarlo y, y llevarlo hasta a su formación hasta que pueda ser un individuo de, eh, que aporte a la sociedad Mira, eh, hablando de las adolescentes las dos primeras, Los dos primeros niños del 2020 Fueron productos de, de jóvenes, de adolescentes, de menores de edad sí. Eso te, te dice mucho sí. eh, Fueron tres, la primer, el primer nacimiento fue de una joven haitiana De una adolescente y los otros dos de dos adolescentes dominicanas Pero viniendo al tema acá, el, con, el poco control que tenemos en nuestro país con el expendio de bebidas eh, tanto como hemos tocado en otras veces en los autoservicios o en los eh, ¿cómo se llaman los trins donde se venden la, las bebidas alcohólicas se bebe poco porque son y, casi 7 litros per cápita por habitante y también teniendo en cuenta que en los colmados eh, los niños van y compran, los padres o los adultos lo mandan a comprar sus bebidas alcohólicas como si nada y se le vende eh, diferente a otros países que ni por teléfono te venden bebidas alcohólicas eh, ah, por, con los deliveries porque es que no hay un control si esa bebida la va a consumir un adolescente o un menor de edad Ahí tú ves la rigurosidad que tienen con un aspecto como este de controlar, de que los muchachitos, de que los adolescentes no estén consumiendo bebidas alcohólicas. Hay una edad para esto. Eh, los padres deben de jugar el rol que les compete, pero ¿qué pasa? Que tenemos muchas familias disfuncionales, tenemos madres, padres que tal vez están en otras cosas eh, que no deben de estar, que las de cuidar a sus hijos, y por eso tenemos estos resultados. No se supone que un solo niño, o sea, eso es lo que se supone que debería de ser, que un solo niño esté consumiendo alcohol, ver un muchacho... De 10, 14, 15 años hasta 16 con un trago de cerveza en la mano, con un trago de ron, que fumando cigarrillos, que hasta las famosas jucas o los vapes, son cosas que no están dentro de la edad de un adolescente. Ya cuando usted es adulto, usted tiene la, la libertad de hacer lo que entienda, pero como muchacho, como joven que todavía vive en su casa, que se supone que es menor de edad, los padres deben de tener ese control y las autoridades y las autoridades, estar eh, más vigilantes con estos temas, si tienen que someter a los padres, si tiene que haber una sanción, una sanción severa para que los muchachos no anden tomando alcohol por ahí, pues que se haga, pero todo pasa sin pena ni gloria. Bueno, hay grandes problemas con esto del alcohol en adolescentes. En los últimos años se ha puesto muy de moda que los muchachos beban más que antes. Yo siento que en mi tiempo no, no teníamos tantas inclinaciones al alcohol, eh, no sé lo que está pasando, o sea, ¿qué ha cambiado en la sociedad dominicana que esto, al, al, al, por igual, no, ha cambiado? O sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando en la sociedad dominicana que se ha producido este cambio? Lo, los jóvenes eh, toman mucho alcohol, andan mucho en el medio, bueno. Antes se hacía, pero antes era como un poco más medido. No sé si es el tiempo, no sé si es la época, no sé si es la música, no sé si... Pero algo ha ocurrido que realmente estamos más inclinados a ver, eh, o, o vemos más a menudo a, a, a adolescentes eh, tomando alcohol y haciendo cosas que antes solamente lo hacían los adultos. Eh, parece ser que el, puede ser el cambio en, el, en las épocas, ¿no? Bueno, es que la época, aunque estemos en tiempos modernos, hay cosas que no... Deben de ser. O el, sea, un menor no está en la capacidad. Sí. Eh, el COE también registró cerca de... Creo que fueron 22 o 24 muertes en... ¿22? En ¿Por 22. motocicletas? No, no, 22 No, no, ah, Una menos que el año pasado. Sí, una menos que el año pasado. Y la mayoría de los casos que se dieron de accidentes estaba relacionado al alcohol. Igual lo que dice la estadística. Sí. Igual. No hubo variación con relación a la relación eh, in, in, ingerir alcohol y accidente de tránsito, accidente eh, y asunto de violencia. ¿Y con qué cara llega un tutor o un padre a un hospital? El... el yo no, no, no vi, o sea, no, no, no veo en, en el... en lo que tengo aquí, la información de... La edad promedia de los jóvenes que, que, sí, está, que dice, se intoxicaron. No, no, dice, dice 17, de, de 17 a 13 años. años. Pero menciona 3 años porque se intoxicó uno. Ajá. pero de, de, de eso... No es estadística, a, no es estadística. No, sí, sí. no me eh. está diciendo nada. 32 menores de edad. Hay, hay como 57 intoxicaciones. Eh, va iba por ahí el asunto hoy. Y de ella habían 32 menores de edad. 16 años, 17 años, menores de edad. Bueno, tú dices, en otros países no le ven que que va los romos, pero lo mandan para la guerra. Como estamos hablando del tema del alcohol. Lo mandan no a la matar. Guerra. No, claro, claro, porque nos tapamos un ojo para ver la cosa. Vamos la eh, nos escandalizamos porque a los 17 y 18, 16 años se intoxican con alcohol, pero tienen hijos. Grave también. O sea... Pero la canción de de dice, con 18 eres un niño para un trago en algún bar. Exacto. Pero, pero ya, ya eres todo un hombre, hombre para la guerra y para, y para matar. Entonces... La doble moral de la sociedad, como siempre. Yo pienso que el asunto no es para escandalizarse hacia el extremo. Lo veo mal que un menor de tres años haya sufrido una intoxicación. Y es un acto de irresponsabilidad. Claro, un, pero, un acto pero, un pero, un pero. Alto de irresponsabilidad. Para usted, ¿Cómo es la llamada? llamada corresponde. Adelante. Buenos días. Buenas. Adelante. Buenas. Sí, sí, lo adelante, escuchamos. Adelante. Sí. ¿Por qué partido es que va eh, eh, Manuel Trinidad? La fuerza del pueblo y, lo, y la coalición. O sea, ¿con qué cara llega un padre con un menor de 5, 8, 10 años a un hospital que está intoxicado? Ay, o sea, imagínate ese panorama. O sea, no es sé de alarmarse, pero tú dices, ¿cómo? ah, mira, que el muchacho se me intoxicó. ¿Y dónde estaba usted? De 11 millones de habitantes que hay, un niño se intoxicó. Y tú te estás. Sócrates. Loca por eso fue un niño que se intoxicó de tres años te estoy hablando, o sea un niño, y hay 24% de adolescentes que tienen hijos que son madres solteras ¿con qué cara llegarías tú Pero al hospital? Te estoy, diciendo, te estoy preguntando te estoy diciendo, te lo voy a explicar la cara, la, el promedio de claridad que existe en República Dominicana es ¿eh? quinto grado la mayor, eso que te dijo Fulvio ahorita es un dato, en las redes sociales circulan a diario, personas que le dan bebidas alcohólicas a sus niños. Y le ponen... El Estado no hace nada para solventar eso. Aquí necesito una política, por ejemplo, que diga que un padre que asuma un comportamiento inadecuado frente a un hijo se le va a quitar, porque eso no se soluciona como tú dices, que hay que meterlo preso, porque tú tienes a Trujillo adentro. No es metiendo a la gente presa, es educándola cómo se va a solucionar eso. Y la sanción tiene que ser retirarle al hijo por un tiempo hasta que le den un, una terapia, una educación, que la habilite para entonces crear ese hijo. Yo lo que te digo es que estamos haciendo un boom por nada. Pasó un accidente censurable, educarla, hay que identificar en qué sector pasó, por qué pasó. Pero el que los jóvenes de 17 años y 16 años beban a co, eso ha pasado siempre. Y eso va a seguir pasando, porque el asunto de la mayoría de edad es un asunto arbitrario. Eso se determina por el poder. Eso que el hermano te estaba diciendo ahora, que la jornada te lo estaba diciendo, eso es una realidad. Ah, tú tienes que parar 18 años para casarte. ¿Por qué para matar yo no tengo que parar 18 años? Eso es doble moral, Carolina. No pasó nada. República Dominicana se puede regocijar. Si te pones a saber, hubo menos muertes, aunque sea uno solo. Y mira qué dato tan, tan, tan extraño de alcohol. Nosotros tuvimos... 193 accidentes. Tuvimos 40 y pico de accidentes más que el otro año. Y sin embargo, se, se, se resultaron heridas 900 gente menos. ¿Y uno cuantos muertos menos? O sea, yo no lo entiendo. No entiendo cómo, si tenemos 40 y pico de accidentes más con relación al año pasado, tenemos 900 heridos menos. <risa> ¿Qué te indica a ti eso? <risa> Andaban con chalecos blindados, no, no, no. muchas bolsas de aire. Pero no son informaciones no, verídicas. Eh, eh, estadística, estadística no, no. que. <risa> Esa es hay dos la cosas. Dime, eh. Hay dos cosas. Dime. <risa> O los que andaban, esos 900 estaban benditos, <risa> y los protegió la mano divina, no, no, ¿verdad? No, no, no, no, o las estadísticas están equivocadas. Mira, creo ¿Tiene que, que realmente ¿Tiene hay, clave clave ¿Tiene en, en el ¿Hay, hay un error. Hay un esfuerzo, si lo en hoy, es que no, que no es proporcional, oh, mira, absolutamente. Mira, mira, Sócrates, no manera, es que hay un esfuerzo fuerte por parte del COE, <risa> co siempre lo ha habido. <risa> okay. De, de tratar de se mejor, ¿eh? que se vean los datos mejor. Pero ahí, ahí se ve fuerte. No, yo la blanqueé, pa, para, la para de... nosotros los interpretadores... Sin desayunar no lo encontré la justificación. Más allá de que hayan <risa> elementos... Los, los accidentes eh... fueron menos lesivos. Menos... Es, que, es que no hay, uh -huh. ¿cómo explicar? No, no, no, pero es la cantidad de accidentados. No es, no, es que, no es la gravedad que estamos hablando. Es que hay 900 accidentados menos. Porque fueron menos graves. Fueron, oye, mi... anda la oye, oye, oye. 1971 oye. del año anterior con relación a 200, 217 ah, no, de este año. No hubo da. Pues hubo éxito en la. En la prevención de accidentes, Mira, más... yo pensaba que lo superaba. Es que hubo más accidentes. Ah, sí. bueno, pues tú me diste menos. No, más ah, accidentes. Más. Lo que no tú siento más, es es vos... menos lesionados. Menos lesionados. 900 lesionados. no es compatible. No, eh. es, no es... es una llamadita y buenos días. Y de un año para sí. otro, eso no es compatible. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien todo? Gracias a Dios. Gracias. Ah, Cristian ¿cómo te va? Hola. Bien, gracias señor Christian. ¿Cómo estás Digo yo, opinando yo que si hubiese habido autoridades en las calles que hay tantas a veces, como ellos llaman que 9-11, no ¿tú crees que es posible que ese accidente que se originó en la Tachero con esas dos jóvenes que fue algo fuera de serie, algo espectacular, en estado de embriaguez si hubiese hubiera dominio en la familia eso me había pasado, porque yo tengo informaciones que la mamá de una le dijo, y a mí, pero no salga hasta ahora a la calle. Le dije, a mamá, no se meta con mi vida. Pero que, mira, mira la ese la caso que pasó. Aire. Sácalo aire. Gracias. O sea, estamos okay. gracias. Estamos hablando de un accidente y estamos victimizando a la familia sobre informaciones que dan una gente de que yo tengo. Eh. La mamá puede sí, estar viendo este programa, ten, ¿qué tú crees que va a sentir? Ten, es un accidente lamentable, eso no claro. es para estar sacando ni estar haciendo conclusiones eh. con eso. un accidente, cuando yo lo vi, lo primero que pensé y el dolor que sentí fue de los padres. Yo dije, caramba, los padres de estas jóvenes. Eh, un accidente que no quiero analizarlo siquiera para no establecer culpabilidad ni cosa de esa Fue un asunto para tú no venir a estar especulando con relación a eso, eso es una cosa muy seria. Muy doloroso, eso no eso no se apreta para eso. Mira, eh, volviendo a la parte del tema central y para ir cerrando, me imagino, creo que más allá de los elementos que posiblemente originen el hecho de que nosotros eh, podamos tener menores intoxicados, eh, muchachas muchachos atendiendo muchachos podría ser uno de los elementos eh, en la parte de la responsabilidad, ¿qué nivel de responsabilidad tiene un padre, una madre o una muchacha? Un muchacho de 15 años con uno de 3 años o uno de 5 años. Carolina, tú, tú, tienes? No has visto, ¿tú no has visto fotos imágenes de, de, de madre dándole.? Por supuesto. No, no, es el, el de este modo, dándoselo con un bobo. No. Le untan el bobo en la cerveza. El... Increíble. Sí. Eh, sí. O sea, Entonces, ha ido, tú te preguntas cuál es el nivel de, un respons de responsabilidad de una persona que permite que le da, que es gravísimo, porque a muchacho de tres años hay que dárselo, o usted se durmió y le dejó las botellas destapadas en el piso, en el suelo. Ahora, ya cuando hablamos de adolescentes, de muchachos de 10, 8, 12 años, se supone que tiene con los los 18 y 12 años, no han aparecido en ninguna parte que han nacido Aquí, de A edad? mí me dicen menores. Ah, pero no, ajá, pero los menores son de, de 17. De 17, sí, estoy asumiendo lo que dice ahí. Entonces, menores puede ser 10, manipuladora, 15, 3, no, ningún manipulador, no, o llegar, sea, a... son menores, son menores, son menores. No, no, no. ¿Dónde está el padre de un muchacho no, de 15 no. años para subirte la edad? Porque lo, <risa> lo que hay que darle es un ramazo el muchacho que está tomando. Los muchachos de 15 años beben ron. Pero no está correcto. Todo. Y el padre que permite eso es un irresponsable. Todo beben es un irresponsable. Los padres no pueden controlar eso tampoco. Esa etapa Muy que tú piensas que, que estás viviendo eso hace tiempo que pasó. Los padres que tienen control sobre sus hijos sí eso lo no logran. Existe, claro es que control, sí. Carolina. Yo conozco padres que lo no tienen, por Dios. Y ¿Y no tienen? me digas que no. Total es difícil. Di control total no se tiene de nada si vamos a ese plano, sí. si vamos a ese punto, ahora usted como tutor como de responsable mano, ¿no? de la crianza de un muchacho, cómo usted diga que, ah, que el muchacho se me intoxicó lo que hay es intentar no. le, inculcarle responsabilidad, que aprendan a que, toda acción, claro, es, que, que toda acción en la vida tiene que ah, ser responsable exacto, exacto. es una acción que le corresponde no a él no hay forma, no hay forma desarrollando no hay manera lo puede claro no, no. no lo vas a trancar, pero lo estás educando pero eso es lo que Amado te está diciendo. Y, Ese es un valor que tiene que ser desarrollado por cada uno. Por ejemplo, Porque yo no me... Creo... Es que la mayor parte de los jovencitos, mira, mira, Carolina, a los 15 años, se van para Nueva York, se van para Europa, se van para diferentes sitios, se van para fiestas de amigos, se van para qué sé yo qué. El, el, el, el nivel gregario de una familia aquí para compartir la Navidad está entre adultos. La juventud se te puede juntar un ratico ahí para hacerle por right. a papá. Pero para hacer... esperando un minuto para descaritarse para sí, donde va. Y de una vez los amiguitos porque comienzan a mandarle. Eso es normal. Sí. Eso es normal. Porque la gente le gusta estar junta con personas de su misma edad. Y que comparten sus mismas actitudes, sus mismos deseos. ¿Quién se va a poner a sentarse con Amado? ahí un disco de, que de, de, de, de, de Nana Muscori. De lo que pone Bladie aquí. De lo que pone Bladie aquí. De, de Nana Muscori. De muscori. ¿De puedo aguantaría de que está oyendo música con un Bladie? Jamás. Jamás. Pero ante todo esto, <ríe> espero que lo esté viendo. Eh, ¿eh? Pero... No, ninguna pampa. Lo que hay que lo que hay que inculcarle a los jóvenes es responsabilidad. Claro que sí. Por ejemplo, yo hagan un buen uso de su libertad, Yo tengo uno yo tengo uno de 19 que el día de año 9, yo nunca me acostumbré a andar en la calle de, de, de lo, lo, amanecer en la calle, pero lo, lo de ahora sí y mi muchacho tiene es, 19 eso, años y eso tú no lo puedes ver como nada malo eso es parte de una claro. socialización claro, entonces, bien, ¿qué yo hago? no está bien, mi hijo, vete, ¿con quién tú vas? con fulano, sultano, mengano y perecejo cuando llegan a buscarlo, yo bajo eh, eh, salgo, saludo a los amigos le digo de alguna manera le estoy diciendo, yo estoy aquí. Claro. ¿Tú me entiendes? Claro, Están viendo la figura claro, paterna claro, claro. de Amadís, por Eso es lo que se debe de hacer. Eso es importante. Y a las, cuando entiendo que ya es una hora prudente, 6, 7 de la mañana, estoy llamando, ¿dónde tú estás? Ya está bueno. una hora prudente? Una hora prudente. ¿Tú te, te imaginas que nosotros nos criamos 6, <ríe> 7 de la mañana Pero por el lado? Pero si es, se es, va es, la hora de la noche. eso, Sócrates. Pero es que tú no puedes quedarte en ese pasado. Yo lo antes ni ahí. Es que había un control. Tenemos otra pero el control puede ser eso. Pero tú lo estás haciendo. Aló, buenas. Sutis. Sí, sí, yo lo estoy controlando. Buenos días. Desde yo pequeño y tengo 54 años, siempre oído decir que para Navidad hasta los muchachos beben. <risa> pero este into intoxicarse es intoxicarse es porque, porque intoxicarse no es que se tome una cosita de ponche de vino, Ajá. que lo hacen te, la mayoría porque te no te ahora, te y el alcohol no se bebe por el sabor sino por los efectos Déjate eso. No, hay cosa, no hay cosa intoxicar. más mala que un trago de wiki ah, en términos de sabor ah, sí. ahora el problema está en los efectos Sócrates. Bueno. a mí me daban una taza un tal de ponche de un tal de ponche exactamente yo sí, Mitad, ah, vale. una, cosita, una cosita así, pero intoxicarse Es a eso Ahora, que me refiero que Cuando la, la veíamos a otro amiguito Que llevaba la botella por ya. un fondito Entonces Nosotros sentíamos envidia yo, yo le dije a los padres Con los que pude compartir eh, eh, eh, A final de año, yo le dije miren Ustedes que tienen sus hijos Porque me reuní con algunos padres que tienen cierta posición económica Esta noche sí. Lleven a sus hijos Al lugar donde ellos vayan a salir Quítenle el carro y díganle que ustedes preferirían que ellos no salgan con esos amigos si van a utilizar el carro. Porque de lo que se trata básicamente es un asunto quizás más de prevención, que tú tratas de imponer poder. Si tú le quitas el carro al joven menor de edad y tú vas y le dices no te me montes con los muchachos por el día de hoy, yo quiero que tú me regales eso es un asunto tranquilo, usted va por una fiesta por una organización, por una que sé yo qué, pero tú sabes que tu hijo no va a tener un guía en la mano ni va a andar con otro que tenga un guía en la mano que son las cosas que provocan la mayor parte de los problemas después de ahí las cosas se pueden manejar más fácilmente, sea como sea como conclusión yo pienso, pasó un accidente es censurable, pero no es para el almacén tampoco. Yo creo bueno. que te va muy bien. Qué bella Fulvio, Nada, tú, el, el, el, responsabilidad, primero, creo, claro, bien el bien Fulvio pasó por una zona de San Francisco. Yo, yo por ejemplo, con mi hijo menor, Ajá. yo lo llevé, uh -huh. como tú me dices. Okay. Le, le Exacto, muy bien. Hasta volverlo a llevar Exactamente, a yo voy, te llevo y te okay. busco. En la mañanita, me tengo que ir temprano porque tengo clase en la universidad el otro día. Cuando Correcto. voy a llevarlo a, a, al bus, en el camino, los lugares de, de bebedera, estaban tiradas en la calzada las mujeres, tiradas en la calzada, y los hombres, así. Claro, los hombres con las mujeres. ¿Cómo? No, Él y hombres. Mujeres, claro, ¿Y no, no, no, con... y hombres también. <risa> y hombres también. Pero tirados así en la calzada. Tirados como una, una masa de, de carne, de gente. Como de cosas. una masa de carne, como... como, Eso sin, te da mucha risa, ¿verdad? Sin, o sea, eso, sin, eso no, eso no, yo no lo veo bien. Sin no, respeto a sí jamás. mismo. Sin respeto a ella misma. Esto está sea, como una cosa ahí vieja. A lo tira, bueno. Buen día. Buen Buenos día. Felicidades para todos en el nuevo año. Gracias. Amén, gracias para ti, Bye. hermano. Ok, ya que ustedes están hablando de los hijos y la crianza de los hijos, usted ve lo que pasa es que la costumbre que usted debe dar a sus hijos es la que usted trae de su casa. Sí, la formación. Bien, no? Sí, sí, así es. Gracias por su participación. Mira, entonces, gente así tirada en una esquina, en colmadón, a las 8, 9 de la mañana, ¿qué hora es que tú ibas? ¿Qué ejemplo...? A sus hijos no le puede decir a un muchacho que no vea, no, ¿no? porque claro. usted está haciendo lo mismo sí. y lo hace de sí, manera descarada, sin vergüenza. No le puedes decir a nadie que sea ejemplo. Sin no, le puede, pero, pero yo lo que te digo. Si una gente no... se ha da dado su humo y amaneció en una calle, bueno, se lo dio y bueno, ya. Bueno, entonces, ¿qué muchacho entonces va a, a tener? es parte de su libre de derecho a la personalidad. A se dio usted, su humo. Ajá, y, y, va y va a tener un muchacho, muchacho Y, qué hace y eso? no tiene la autoridad ni la capacidad para decirle al hijo que no lo haga. Bueno. Nada, yo pienso que hablamos de, sí, hablábamos sí. de responsabilidad. Y eh, en este momento tú eh, no, tiene, amado, no amado, tienes amado, algo. Que que Tenemos varias personas que nos han escrito en una... relación al, al tema. tema. <risas> ah, bueno, vamos a escuchar los WhatsApp, ¿qué les parece? Adelante. El <risas> <risas> problema de Amado con mí hablar. Da muy no me igual. Me tú no quieres hablar. 30 <risas> No le gusta hablar. 30... <risas> Iniciamos, vamos a ver qué Francis, nos dice la gente. Gracias de cuerpo. <risas> mañana